Viajera es una canción que compuse con mi hermano Maximiliano. Ahí yo dije, me gustaría hacer una canción en, en seis octavos. Entonces empecé a tocar una progresión en seis octavos y a él le suscitó la letra en el momento casi. Le recordó una, una situación en donde él se topó con una chica que le llamó la atención y nunca, nunca más la volvió a ver. De eso es más o menos lo que habla la letra. Después yo la, llevé al, la presenté al, a los chiquillos y, y la Vale ma, ma, nos ayudó a, a terminar de musicalizar la letra, porque el coro no lográbamos armarlo. Entonces la Vale, ahí muy elocuente, tomó las letras y, y me dijo, mira, soy que podríamos contarlo de esta forma y... Me más fácil eso, como musicalizar la letra, más que más que crearla. Fue bastante eh, especial, bonito para mí, porque, bueno, es un tema más personal, yo creo, pasa eso, del autoboycott, del auto autosabotaje, entonces a veces uno creía, yo creía hasta en ese momento que no podía, y, y pude, y, y, y bien, y los chiquillos súper buena onda, volver así como desde... Porque yo los chiquillos los había dejado como hace como tres, cuatro semanas, entonces yo también había perdido un poco, me sentía, pero lo, los chiquillos como que me, me, me, me acogieron súper bien y, y fueron aceptando todo también lo que yo iba haciendo en el, en el instrumento. Me, como que me emociona igual de recordar el momento.